Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la canción de Violeta Parra? Espero que bien, tengan paciencia, practiquen lento primero y después más rápido, ¿ya? Sean ordenados, pacientes y vayan dándose cuenta cómo maduran las manos los aprendizajes que estamos viendo. Hoy día les traigo una canción de un hermano de Violeta Parra. En Chile, los Parras son todos artistas, todos cantores y cantoras. Entonces, esta es de Roberto Parra y se llama ¿Quién es la que viene allí? A nivel latinoamericano, la agrupación chilena Los Tres hicieron una hermosa versión en un Unplugged de MTV. Así que también la pueden buscar ahí. Esto en Chile le llaman Jazz Huachaca. Y el rasgueo es una de las cosas más sabrosas y, y, y, y tiene una picardía. ¿Ya? Yo lo voy a simplificar Pero quiero que ustedes también encuentren su manera Esta canción tiene la, mi mayor y si siete Y en una parte trae un re mayor El rasgueo Yo ocupo el índice Observa, mira Subo con el índice tocando suavemente, casi ni se percibe. Aquí va. Tenemos que lograr ese sonido, ¿ya? ¿Ya? Esta canción en el final, yo le hago esto, que es un La mayor, con el dedo meñique en la primera cuerda, que lo usamos en el fantasma de Canterville. ¿Ya? Y en algunas partes también, por ejemplo, dice En mi vida, he visto algo mejor El bajo en la sexta cuerda. Sexta cuerda, al aire, 0 cero, cero, dos, tres, cuatro. Ven que estoy usando los dedos también en el mismo orden. 0, 2, 3, 4. Traten de hacerlo así. Por ahí, si están recién empezando, también pueden hacerlo. Pero esfuércense. Y esto mismo también lo pueden hacer usando un re séptima y hacer. En mi vida he visto algo. ¿Cuál les queda mejor? Practiquen, apréndanse la canción y de ahí intentan sacarla con el, la forma que yo les estoy dando. En la descripción, abajo del video, viene la letra con los acordes. ya Escríbela, pásala en un cuaderno y así puedes estudiar más ordenadamente. He visto algo mejor Esa es mi nena, nena Dulce y bueno a nadie La puede igualar Todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos a casa de igualar. Todo, todo está arreglado. Ella me ha aceptado. Y nos vamos a casa. Turu, turu, turu, turu, turu. Eso, chicos. Practiquen, jueguen con la guitarra. Nos vemos.